Call claro, of Duty, la saga de los videojuegos que lleva más tiempo en activo, 20 años en concreto, con casi 45 juegos a sus espaldas, uno anual, dos, tres, contándolos de móvil, contándolos de SP, ¿sabes lo que te quiero decir? No? 45 juegos marca la página. Entonces, ¿por qué el título de este vídeo? ¿Por qué si tienen tanto recorrido? Digo que esta se está machacando a sí mismo. En este vídeo voy a repasar lo que yo creo que está haciendo Call of Duty Man. Y lo que creo que deberían de cambiar para que este Warzone vuelva a reflotar como reflotó Warzone 1. Aunque mi opinión, lo voy a decir de ya, y mi opinión es mi opinión, puede ser que no esté de acuerdo conmigo, es imposible que llegue a los números que llegó Warzone. Y ahora mismo te diré por qué. Aunque estos meses habréis visto miles de vídeos de creadores de contenido de Warzone criticando el juego, yo posiblemente vaya a hacer lo mismo. Que también digo... Warzone 2 no me parece mal juego, ni me parece el peor Call of que hayan sacado, ni me parece que se vaya a morir, pero sí que hay muchos aspectos que me dan hasta vergüenza hablar de ellos. Me da Es que me da hasta pena por Call of Duty La primera razón por la que creo que esto está empezando a decaer es porque el modo Battle Royale empieza ya a aburrir al personal, ¿vale? O sea, pensar, desde que salieron un Fortnite de Z en H1Z1, PUBG, llevamos sin parar jugando Battle Royale muchos jugadores, no digo todos, unos 7, 8 años. O sea... Es el modo a la orden del día. Todos lo sabemos, todo el mundo ha jugado Battle Royale. Entonces, este modo en repetición empieza a cansar. Y más si sí, no hay ningún estímulo nuevo. Aunque ellos lo hayan metido en el modo DMZ, que es un modo parecido a un Battle Royale, que lo conoceréis por Skyfall Tarkov o por DMZ, que se basa en las extracciones, en lootear objetos. Que está muy bien, pero no. este modo es, o sea, es ridículo. Es mucho más malo que cualquier juego de este estilo. Pero bueno, me alegra saber que Call por lo menos ha puesto... En el mapa este modo de juego. Y eso significa que a lo mejor en próximas sagas de Call of Duty veamos un modo más pulido del DMZ que nos pueda llevar a. bueno abandonar un poco más los Battle Royale. Aparte, en Warzone 2 hay una barbaridad de bugs. Bugs que te tiran de la partida, bugs que te dan micro lagazos, eh, bugs que pierden las armas, que pierden ese escudo. O sea, el juego está muy incompleto y muy falto de cariño, pienso yo. Sí que lanzan actualizaciones, pero es que literalmente yo un mes sin jugar, me metí ayer o antes de ayer y no actualiza el juego. O sea, directamente no había actualización. Y sé, o sea, todo el mundo sabe que hay errores. Como que en un mes, en un mes, ¿eh? No se ha corregido ninguno de esos errores. Al menos con un parche. El rendimiento que va de la mano con los bugs. El rendimiento en Warzone Warzone 1 era bastante deplorable, pero con un ordenador más o menos de gama media podía jugar bastante. Yo tengo un ordenador ahora mismo de gama bastante alta. Warzone 1 no podía jugarlo con mi antiguo ordenador porque era de gama baja, pero con mi ordenador de ahora puedo jugar casi cualquier juego nunca. Haciendo directo de Warzone 2 puedo jugar, ¿vale? contento y tal. Pero no puede ser que en cualquier juego pueda ir a 200 FPS, Valorant os doy un ejemplo de Valor, Valorant voy a 1000 FPS, para que os hagáis una idea del contrario de FPS. Entiendo que es un juego muy distinto, pero es para que se entienda. En Valorant voy a 1100, 1200 FPS, lo tengo capado, por supuesto, para no quemarme la gráfica pero es que en Warzone, aunque lo deje sin límites, no paso de 110, 120 a 100 directo. Y esto lo podéis ver en youtubers sin streamers como, yo que sé, Aidan, Method, Ice Cube, o sea, muchos streamers de Warzone que os metéis en su canal y como tengan el contador de FPS, veis que no pasan de 100 20. Y ellos tienen viven de ello. Ya. Ellos tienen ordenadores para jugar Warzone. Aparte del rendimiento, de los bugs, también hay mucha falta de modo de juego. O sea, en Warzone 1 teníamos reveal, teníamos botín, teníamos los modos estos locos. Había mucha, mucha cosa que hacer. En este juego, lo que siento yo es que está incompleto y que faltan cosas. Es como que sí, que sé que con la temporada 2 van a sacar un modo de revir, posiblemente saquen también un modo botín, pero es que se... los, los cinco primeros meses del juego, el juego se ha sentido vacío. Tío. Es que el juego está incompleto, lo sientes incompleto. El multijugador pasa lo mismo. Hay... Pocos niveles que subir, porque al nivel 250 realmente, si vicias, en dos semanas llegas y el pase de batalla te lo fulminas. Yo me lo. Al, al mes de sacar el pase de batalla ya lo tenía todo completado. Ya no juego porque me aburre. No tengo ningún sitio a donde llegar. Que sacar wins, eh, sacarme el Orión en las armas. No bueno, sé, sí, alguna cosilla sí hay, pero es que cuando acabas eso, ¿qué más hay? O sea, un juego con tantos jugadores, con tanto dinero. Yo pienso que es que les debería dar vergüenza a Call of Duty dejar un progreso tan corto. O sea, en Cold War me gustaba El aspecto que podía subir todos los niveles que tú quisieras O sea, no había un límite de nivel Sí había un nivel de, de pase de batalla Pero yo que sé, entrabas a una lobby de, a una lobby de multijugador Y si tenías el nivel 1000 La peña decía, hostia, nivel 1000 Vaya viciado Este juego no puedes hacer eso Todo el mundo está a 250 O sea, casi todo el mundo que juega bastante está a 250 Otro aspecto bastante malo en este juego Para la comunidad, para mí no Tengo que recalcar que yo no vicié demasiado al Warzone 1 Entonces no estoy acostumbrado a eso Pero a la movilidad, ¿vale? Si sí, es Flight Cancel Aquí en Warzone 2 estaba el Gorilla Walk que ya han parcheado, por cierto Se siente lento el juego Sí, creo que este juego está más premiado para camperos Que para gente que pusea, gente buena Pero no lo veo mal Siento que es un cambio que han intentado hacer para darle un aspecto nuevo a este Warzone. Pero claro, es que si tienes una comunidad de, yo qué sé, por cierto, un número 3 millones de jugadores que está jugando Warzone 1 y los cambias a Warzone 2 y les cortan la movilidad por completo, es que había players directamente en Warzone 1 que su contenido en YouTube era movilidad. O sea, eran vídeos moviéndose. A esos tíos les has escapado. A esos tíos les has cortado los huevos por todos lados. La movilidad yo no la veo más. La veo guay. Lo que creo es que deberían de meter modos más rápido y que premien menos la rotación... Eh, el tener el punto más alto, el ser más campero... No, que se premie más el jugar bien, que en este juego siento que no se premia jugar bien. El leveo de las armas es otro aspecto que está bastante pobre. O sea, si no tienes el juego comprado, el modelo Warfare 2, directamente no tienes forma de levear las armas rápidas. que en MZ muy básico, es que no, no puedes. Antes sí que teníamos un modo botín, el modo revir, que quieras o no, pues las armas estaban bastante de nivel alto y las tenías bastante movidas en y te lo pasaba bien con casi cualquier arma y así ibas subiendo mientras jugabas. Pero es que en este Warzone 2 no tenemos casi ningún aspecto en el cual podamos levear las armas. Así que cualquier persona siempre está buscando vídeos en YouTube de cómo levearlas más rápidas, cómo hacer cómo desbloquear los accesorios, cuál es el meta... Pero es que claro, si tú tienes una hora al día para jugar, imagínate, ibas leveando un arma durante un mes por, por ponerte un número. Llega, la leveas al máximo y al día siguiente te la y te bufean otra y te dicen que el meta es otro, que te destroza y te quita la gana de jugar. Aparte de que esto también viene hilado a que... Los jugadores que juegan menos horas, los players casual No tienen ese mmm, Voy a coger dinero y comprarme mis armas en una estación No, porque es que literalmente son mejores las armas del suelo Entonces, hay muchos aspectos que habría que mirar Por los jugadores casuales Yo entiendo que el jugador pro, el jugador que juega 6 horas al día a Warzone, le va a gustar a Warzone porque por eso está jugando 6 horas al día. Pero hay que fijarse más en los players nuevos o en los players que no tienen tanto tiempo para jugar, que juegan por jugar con sus colegas y no lo disfrutan. Y no lo digo yo, lo dicen miles de comentarios que he visto por YouTube. O sea, yo para hacer este vídeo lo que he hecho es verme muchos vídeos sobre críticas del juego, cuales en la mayoría estoy de acuerdo. Fijarme en los comentarios de lo que dice la gente y en lo que pienso yo y lo que dicen mis amigos. Y es que todos concordamos en eso, que si no tienes el juego, base comprado para levear. Este juego... Es difícil de las armas. Aparte, las armas tenemos los snipers. No puede ser que un subfusil te mate de 3 balas, de 4 balas, y un sniper te tenga que matar de 2 o 3 balas. Se parece muy mal. Aparte de que en tu mochila puede llevar 30 placas, eh, 4 autorres... Lo que digo, se premia mucho ser malo en este juego. Este juego está hecho para gente que le gusta campear, para gente que le gusta jugar lento, que no lo veo mal, recalco, no lo veo mal, pero debería... A ver, un punto medio. Yo creo que los snipers, mucho me vais a funar, deberían de matar un, Sí, lo siento. En la cabeza, como mínimo. Yo no digo que en el cuerpo o en el pecho maten un que maten de headshot, solo, porque sí que es verdad que es una mierda que vayas por ahí luteando y un tío desde a tomar por culo te da un tiro en el pecho y te mande para el low. En la cabeza. Que el tío se le premie por disparar a 700 metros en la cabeza. que ahora se premia más campear a una esquina que pegarte un tiro de 700 metros. A eso me refiero, que tiene que haber un punto medio en el cual el pampero pueda disfrutar del juego y el pro pueda disfrutar del juego. También el sistema de lutear está muy bugueado. O sea, cuando matáis a alguien y queréis coger su arma del suelo, podéis tirar 20 minutos. Entre que la cogéis, no la cogéis, no la os pilla la zona. Es vergonzoso que, que con el tiempo que ha pasado en el juego siga el sistema de lutear tan mal. Además de que hay muy poco dinero tirado por los edificios, muy poco dinero para comprarte tus armas. Un sistema vergonzoso. Es que no te apetece coger dinero. Te apetece irte, morirte y jugarte unas partidas al multi y apagar el juego a la hora de estar jugando. Menos en mi opinión. Luego también, aparte, como he dicho, la repetición. Llevamos muchos años jugando... Juego de este estilo y muchos años jugando Call of Duty También tiene que ver la pandemia, o sea Es que mucha gente se piensa que... Yo qué sé, tío Alpha Sniper, Persoki, esta peña Por criticarlos, eh Yo creo que se piensan que puede llegar al nivel que tuvo Warzone 1 Pero hay que pensar que Warzone 1 salió cuando empezó la pandemia Cuando todo el mundo empezó a jugar videojuegos Cuando todo el mundo estaba en casa encerrado Viciando 24 horas al día Y no solo pasó con Warzone, pasó con miles de juegos más, ¿vale? Fall Guys, Among Us, miles de juegos Entonces es imposible llegar a esas cifras Sí que me da bastante pena y da bastante susto, yo creo, debería darle susto a los creadores de Call of Duty que en tan solo tres meses hayan perdido el 85% de los jugadores activos, porque es una barbaridad, es una proporción gigantesca, pero es que no van a llegar a las cifras que llegaban antes, es... es... Es que es lo que digo al principio del vídeo, me parece totalmente imposible que Warzone 2 esté a la altura de Warzone 1 no digo que sea pero juego, pero digo que es imposible que llegue a sus cifras, ¿cómo podrían aunque sea acercarse a esas cifras? Escuchando a la comunidad, tío, si escuchan a la comunidad hacen lo que pide la mayoría, balancean su juego porque el juego está mal balanceado, está hecho para tontos, tío, o sea, el juego se tiene que jugar de una forma más agresiva, yo creo, para que sea más divertida, porque al menos en mi caso yo estando media hora metido en una casa esperando que me cierre el círculo, no me divierto y los camperos que te digan que se divierten haciendo eso te mienten, ellos quieren ganar y lo hacen de esa forma entiendo que puedas campear un rato que sea divertido pero partida tras partida campear yo creo que eso no divierta a nadie lo que hay que hacer es un sistema en los cuales los que son más malos también puedan disfrutar del juego y los que son más buenos también disfruten que haya troncos en cada esquina así que bueno no creo que tenga mucho más que añadir yo creo que estos son los puntos en los cuales yo recalco que está decayendo Warzone 2 no creo que vaya a morir el juego realmente yo en mi opinión voy a seguir jugándolo de vez en cuando y ahora que tenía ordenador pues me apetecía disfrutar de este juego pero bueno Seguro que le va a ir bien, seguro que van a cambiar los aspectos, aunque ahora mismo estoy dando un poco de vergüenza lo que hacen los, los creadores con el juego porque parece que pasan de la comunidad totalmente. Yo creo que es temporal, aparte de que se fueron vacaciones, creo que he ido por ahí, se fueron de vacaciones, han tenido muchos problemas judiciales con el tema de este de Blizzard y todas esas mierdas. Pues entiendo yo que cuando estén un poco más tranquilos, tengan más tiempo, le meterán más cariño a Warzone 2, porque además yo creo que este juego tiende a durar más de un año. Así que nada, harán como con Warzone 1, 4 o 5 juegos y luego Warzone 3. Es of No nos van a meter siempre en la misma mierda. Y nada, un besazo, nos vemos en el mismo, mismo vídeo, ¿sabes? Nos vemos en este vídeo, pero en un poquito más para adelante. Nos vemos en el próximo vídeo, el próximo viernes. Eh, ya sabéis que me podéis seguir en Twitch, en Youtube, en Twitter, tenéis todas las redes sociales en la descripción. Besazo y gracias por ver el vídeo. Guapos y guapas.